Sobre las acciones y por qué no decirlo, los logros alcanzados en el 2021 por la institución y que sin duda alguna son beneficiosos para todas las personas en general. Qué bien doctor, pues, muchas gracias por estar en nuestro estudio y justamente iniciando ya esta entrevista. Eh, queremos escuchar de su propia voz de, de, doctor, ¿cuáles son los logros que ha alcanzado la Defensoría Pública? Bueno, sin duda alguna eh, es de conocimiento que dentro del marco constitucional ¿no? eh, la Defensoría Pública eh, tiene un fin, el cual es garantizar el pleno y igual acceso de la justicia a las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos es oportuno mencionar que la Defensoría Pública, bajo la dirección del doctor Ángel Torres Machuca, como defensor público general, desde el inicio de su administración, de su gestión, ha asumido retos que por mucho tiempo pudieron estar postergados. Su actuación se ha caracterizado por ser transparente, honesta y, ante todo, muy responsable, lo cual hoy en día la institución se ha convertido en un referente nacional e internacional. Si bien es cierto el año 2021 fue un año difícil, todos conocemos por la situación de la pandemia del COVID, eh, situación esta que hasta la actualidad está y que lamenta, lamentablemente sigue cobrando vidas humanas, pero pese a estas circunstancias continuamos eh, brindando los servicios defensoriales y como lo manifesté, pese a estas circunstancias la Defensoría Pública ha, ha cumplido los objetivos planteados y es más, ha alcanzado logros los cuales son muy importantes y al respecto a la pregunta, realmente dentro de los logros alcanzados eh, tenemos uno que es básico y principal, lo cual constituye un hecho histórico, la aprobación de la Ley de la Orgánica de la Defensoría Pública. La Ley de la Defensoría Pública constituye un hecho histórico ya que por más de una década había sido postergada, pero debido a un arduo trabajo, dedicación y esfuerzo, eh, la misma fue aprobada en la Asamblea sin un voto en contra y sin objeción alguna por parte del Ejecutivo como colegislador y entró en vigencia el 14 de mayo del 2021. Es oportuno mencionar que en la presente ley defensorial se establecen las directrices claras de la prestación de servicios. Por ejemplo, el artículo 14 de nuestra ley establece y menciona que el patrocinio es otorgado de manera obligatoria y gratuita según las líneas de atención. Y en lo que respecta, a la prestación de servicios de asesoría, se encuentra normado en su artículo 6, que establece que tanto la defensoría como la red complementaria están obligados a brindar asesoría en todas las materias. Podemos mencionar también que en la, en la presente ley también se consolida la formación y capacitación al personal, lo cual se encuentra normado en su artículo 6, es decir, la defensoría pública contará con una escuela defensorial, como organismo de especialización, formación y capacitación constante. Y otra cosa muy importante es que regula el funcionamiento a los consultorios jurídicos gratuitos como red complementaria. Es decir, eh, los consultorios jurídicos están bajo el direccionamiento de la Defensoría Pública, acorde a los lineamientos y a lo establecido en la ley orgánica de la Defensoría Pública. Ese, es, sin duda alguna, un un hecho histórico, porque ya nosotros como institución, es decir, no podemos, abarca, no podemos abarcar la, todas las materias. Tenemos eh, claro y, y, y eh, eh, cuáles son las materias en las cuales brindamos el patrocinio. Eh, perfecto, doctor. Dentro de esto, pues, eh, el, el esfuerzo que ustedes han, han fomentado para la aprobación de esta ley eh, se ha hecho ya una realidad. Pero la ciudadanía necesita saber cuáles son los beneficios que tiene ahora en el acceso a la justicia eh, a través de la Defensoría Pública? ¿Cuáles bueno, serían estos? Bueno, por parte de la institución, como le he manifestado, la institución tiene claro su objetivo, brindar asesoría en todas las materias y el patrocinio acorde a nuestras líneas de atención. ¿sí? Correcto. Y, y eso está normado. Ustedes, para que la ciudadanía se entere y nuestros seguidores, ¿dónde tienen sus oficinas ubicadas aquí en la ciudad de Bavaoio? Bueno, Babaoy? aquí en Bavaoio la tenemos en la calle X Marcos. Juan X. Marcos, ¿no? Correcto. Entonces, ahí tenemos las instituciones, nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 17 horas. Eh, bien, doctor. Ahora, institucionalmente, eh, sabemos que usted está haciendo una, una lucha muy fuerte acá en la provincia de Los Ríos por el fortalecimiento institucional. ¿Qué se está haciendo por eso? Bueno, uno de los puntos, como también logros alcanzados, eh, hablemos a nivel nacional, ¿sí? Eh, que se, usted sabe por el, el, la cuestión de la pandemia, ¿no? la atención en la gente necesitaba a veces saber consultar temas de mucha relevancia. El, eh, por el tema de la pandemia se suicidaron muchos, aumentó el índice de tal vez violencia intrafamiliar, de, de, de personas que no podían pagar arriendos y fueron desalojadas de su vivienda, personas que necesitaban saber cómo iban a hacer con deudas. Para eso se implementó el, el, el, el por medio de, de la plataforma web www.defensoria.gob.ec un formulario para el cual permitiría, permite a las personas que realicen sus consultas y, dese, y, y acto seguido, una vez recibido el formulario web, se asigna un defensor público para que atienda el requerimiento de esa persona. Actualmente existen 194 puntos de atención a nivel nacional y se cuenta con defensores altamente capacitados. De igual manera... Y la Defensoría Pública cuenta con dos unidades móviles. Recordemos que el año pasado aquí en la provincia de Los Ríos estuvieron en los cantones Montalvo, Mocachi, Quevedo, brindando asesoría y patrocinio a la ciudadanía. El objetivo es acercarnos a la ciudadanía. ¿no? Eh, y en estos cuatro meses que las unidades móviles recorrieron, eh, eh, cien, eh, recorrieron llegaron a 150 puntos de atención y se, y se atendieron cerca de 3.000 personas no brindando asesoría y patrocinio. Eh, justamente, pues, eh, doctor, dentro de esto, usted nos está dando ya las cifras de atención al, al público. ...y entendemos que es así. ¿La proyección para este año también es continuar con esto? Por supuesto, eh, desde el direccionamiento de nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres... ...y de todas formas con la ayuda de nuestro aliado eh, como es ACNUR... ...se prevé continuar con estas actividades a fin de, como le digo, llegar a la ciudadanía. Otro punto también relevante, cómo llegamos a la ciudadanía... Eh, ...y es un logro sumamente importante que se ha incorporado en, en el, formula, el formulario web acerca de los 900 infocentros que, que, que cuenta el país el formulario para que esto con el propósito de llegar aún más a las personas y de esta manera brindar el servicio tanto en asesoría como en patrocinios y de igual manera a fin de atender eh, y brindar el servicio, se han acreditado cerca de 72 consultorios jurídicos en todo el país, los cuales permiten que se pueda atender a más personas. Eh, en cuan, eh, es oportuno mencionar que la Defensoría Pública también eh, maneja las cifras en cuanto a atención. Eh, eh, de enero a diciembre se han atendido cerca de 235.500 patrocinios. En lo que respecta a asesorías se han brindado 49.574 asesorías en todas las materias y en lo que corresponde a, a las mediaciones se han realizado cerca de 2.871 eh, mediaciones. Otro, otro dato importante es la atención que se da a la, a, en los temas de violencia de género, atención a víctimas de violencia de género y en lo que corresponde también a movilidad humana. Esos son temas que usted sabe son muy importantes porque hoy en día la migración, más que todo de los venezolanos, ¿no? y, y a veces eh, hay instituciones que tal vez no prestan el servicio, pero como Defensoría Pública estamos empeñados a brindar ese servicio, de orientarlo y de ser el caso eh, patrocinarlo en, en lo que corresponde a su estatus migratorio. Pues así lo obliga la Constitución y la ley de nuestro país, y así se debe de hacer. Así es. Eh, felicitaciones por eso, sí. doctor, pues dentro de, de este proceso. Eh, otra cosa que le preocupa al país es justamente la crisis penitenciaria que ha venido sufriendo el país dentro de esto. ¿Qué es lo que está haciendo la Defensoría Pública en relación bueno, a este punto? es un tema muy importante. Ese también es otro logro alcanzado por la Defensoría Pública. Eh, en lo que corresponde a temas penitenciarios, la Defensoría Pública ha realizado una gran labor ante los hechos suscitados en los centros penitenciarios del país principalmente en guayaquil y el turino donde se originaron los hechos sangrientos jamás antes visto en la historia del ecuador el, el, el, la defensoría pública se activó inmediatamente para el efecto se han tomado acciones inmediatas inmediatas ante esta crisis como por ejemplo la conformación del comité de crisis la, Una Conociendo la situación dada, se conformó el comité de crisis y posteriormente eh, nuestra máxima autoridad eh, ha presentado propuestas ¿no? de solución ante 10 nudos críticos con las debidas eh, eh, alternativas para darle solución a, esto, a estos problemas. Eh, se han trasladado un, un, las unidades móviles para que brinden asesoría a los familiares que lamentablemente perdieron a, a sus seres queridos. Asimismo, nuestra máxima autoridad ha visitado e inaugurado oficinas en centros de rehabilitación social como Cotopaxi y el Turi. Se dispuso como prioridad la atención en temas priorizados a todos los defensores públicos. ¿no? Eh, en, y también en razón del decreto presidencial se han gestionado indultos que a la fecha se han gestionado cerca de 43 indultos, de los cuales 17 personas ya han recuperado eh, su libertad. En lo que respecta a la provincia de Los Ríos, como es de su conocimiento, existen dos centros penitenciarios, uno aquí en Quevedo y el otro en Babaoyo, y de las actividades realizadas se han podido eh, eh, gestionar cinco in indultos en, en el cantón Quevedo, no porque hay que considerar que reúnen los requisitos. ¿no? de los cuales dos ya se encuentran en libertad y tres eh, se encuentran eh, todavía pendientes porque están en proceso Correcto doctor, dentro de esto es muy importante que eh, la gente que está detenida y los familiares de quienes eh, tengan personas detenidas pues sepan que tienen la opción de acudir a la Defensoría o sea, Pública Lo importante es que hay la coordinación institucional entre el SNAI y la Defensoría Pública ¿no? eh, eh, a nivel de la provincia se ha coordinado no, para que los defensores públicos asistan a los centros penitenciarios y brinden capacitaciones a, a los privados de libertad ¿y ustedes, y ustedes lo están haciendo? Este nosotros caso? los estamos haciendo días anteriores visitamos los centros eh, y lo hacemos constantemente los centros penitenciarios de Babahoyo y de los... Y de, y, Quevedo y babahoyo ¿no? Y los defensores públicos están brindando esa atención. En temas penitenciarios, usted lo conoce. Doctor, ustedes representan al Estado ecuatoriano dentro de esto en, en la Defensoría Pública eh, como tal, y cuando en estas crisis penitenciarias las familias quieren reclamar de sus deudos que han fallecido acá dentro, de, eh, han sido asesinados dentro de, de las prisiones. ¿Qué, ¿Qué es la acción que ustedes van a tomar o cómo están tomando ustedes esta acción? Bueno, ante todo, eh, usted sabe nuestro rol es de brindar el patrocinio. Hay situaciones que, por ejemplo, eh, el familiar ha fallecido eh, y el proceso penal eh, todavía queda perturbado porque se dice que está cumpliendo una sentencia. ¿no? Ante esta situación, como institución, nosotros eh, eh, solicitamos los documentos para que presentarlo ante la autoridad competente ¿no? y para que ya se cierre el caso correcto sí, sí. lo que otro de los puntos que es muy relevante ha sido también el trabajo en territorio en el cuadro de las 24 provincias por parte de nuestra máxima autoridad el trabajo en territorio ha permitido aperturar espacios institucionales y por ende obtener resultados positivos en este contexto se destaca el hecho que por primera vez en la historia de la institución, nuestro defensor público general visitó las 24 provincias del país en tan solo seis meses. Y durante esta visita se ha podido reunir con autoridades locales como prefectos, gobernadores, alcaldes y, y, y otros entes, eh, lo cual eh, se han eh, dado las relaciones institucionales lo cual es muy importante para el fortalecimiento del trabajo que hacemos ¿no? así mismo se ha socializado la ley de la defensoría pública con todos estos organismos para que tengan claro cuál es nuestro rol y, y, y cuál es nuestra función y hasta dónde nosotros este, alcanzamos ¿no, no, no, nuestros patrocinios ¿sí? eh, se, y algo muy importante también que se ha escuchado las demandas de observaciones por parte de los defensores públicos eh, y principalmente se ha podido constatar de primera mano, de nuestra primera eh, y máxima autoridad, la correcta atención a la ciudadanía. Fruto de estas visitas en, la, en las 24 eh, provincias de nuestro país, eh, se ha podido incorporar eh, nuevos servidores, como por ejemplo en Galápagos, Zamora, Chinchipe, Imbabura, Santo Domingo, Los Ángeles y Pichincha, porque realmente eh, hacían falta personal Sí, hacían falta para brindar una, seguir brindando una mejor atención. Y se han suscrito convenios eh, con otras instituciones, principalmente para ampliar nuestro servicio. Eh, eh, eh, esta visita, eh, sin duda alguna, muy beneficiosa porque en cuanto a, lo, a los convenios firmados, por ejemplo, con, con, con municipios, lo cual ha permitido que se nos brinde tal vez un espacio físico ¿no? para eh, seguir eh, dando esta atención. Correcto, doctor. Eh, dentro de este proceso, eh, la Defensoría Pública, como usted nos ha manifestado, está intentando acceder y todo lo demás, tienen ya el personal. ¿Cuál es la necesidad que tiene en sí, usted como director provincial de acá de Los Ríos, la necesidad de cuántos defensores públicos tiene la provincia de Los Ríos? Bueno, es un tema muy importante. ¿no? Eh, eh, eh, en este tema, nuestra máxima autoridad sí se ha, puesto, eh, ha hecho hincapié en, en esta situación. Tomemos en cuenta que por acciones directas de la máxima autoridad logramos que en el Plan Nacional de Desarrollo del, 2000, del 2021 se incluya una meta. Por ejemplo, la meta del Plan Nacional de Desarrollo es, eh, establece que 3.87 defensores públicos se deben nombrar por cada 100.000 habitantes. La proyección es que se requiere de 5 defensores públicos por cada 100.000 habitantes. Actualmente en la provincia de Los Ríos tenemos cerca de 27 defensores públicos. Yo mediante con, con la proyección que se, que, que se ha realizado en el Plan Nacional de Desarrollo, se podría contar con unos defensores públicos más. ¿Sí? Eh, justamente vemos que ahora hay una, una crisis dentro del país, y digamos pues eh, esta crisis que se ha dado eh, por el avance delincuencial, tenemos a diario muertes, robos, asaltos, ¿La Defensoría Pública tiene el personal necesario como para acudir a todas estas indefensas? Bueno, hacemos, como decimos, <ríe> tenemos la voluntad. Sí, cuando, hay, cuando hay voluntad, todo se puede. Eh, actualmente sí contamos con el, lo, el personal ¿sí? para poder cubrir las necesidades. Pero sin duda alguna, existiendo la posibilidad de que se incremente eh, más personal, podríamos ampliar más nuestra cobertura. ¿No? Pero eh, dejando en claro que en todos nuestros puntos de atención tenemos defensores públicos, en la, en la mayoría de los cantones de la provincia, y lo, lo, eh, lo que nosotros queremos y, y, y el objetivo principal es servir a la ciudadanía. Es lo importante, pues sí. así lo demanda nuestra constitución y las leyes de nuestro país, que se tiene así. que dar un servicio de justicia efectivo y eficaz. Así es. Eh, dentro de esto... Eh, Usted ya nos ha hablado de los convenios interinstitucionales que han llegado y eh, justamente de, de la situación de fortalecimiento institucional. Claro. Dígame, doctor. ¿tenía algo que en decir? lo que usted refiere, en cuanto a los convenios interinstitucionales vigentes, eh, el, eh, se firmaron, se suscribieron en el año 2021, ¿no? Se han establecido cerca de 57 convenios y días anteriores, y durante esta semana se firmó un convenio muy importante. Eh, en lo que le hacía referencia, se suscribió un convenio con el Ministerio de Telecomunicaciones en la incorporación del formulario web en los 900 infocentros del país, lo cual es muy importante porque conocemos que los infocentros se encuentran en las zonas rurales, en la ruralidad de nuestro país, ¿no? Entonces, toda persona, al existir un, centro, eh, un infocentro, todas las personas pueden acceder a nuestros servicios de una forma más directa, por medio del formulario web. ¿No? Correcto. Cuando usted nos habla de un infocentro, ¿qué es un infocentro? Bueno, un infocentro es un centro creado por el Ministerio de Telecomunicaciones, no, en cual eh, está habilitado para brindar el servicio. no. Las personas concurren y, y como le digo, en, el eh, eh, en la página, en los infocentros, se ha incorporado el formulario web, que está a vista de los usuarios, para que puedan... Eh, generalmente, en la zona rural, no se cuenta tal vez con profesionales del derecho y a veces hay situaciones que la gente quiere saber en cuestiones de tierra, herencias y u otros, ¿no? Para eso se ha, se ha incorporado el formulario web, para que puedan consultar directamente, llega a la base de datos de, de la institución y, son, y se le asigna un defensor público para que brinde la asesoría. En ese formulario el usuario pone su dirección, sus datos personales y el teléfono para, o correo electrónico para que inmediatamente sea... Eh, ¿Pero esto es de carácter virtual o existen oficinas físicas eh, que bueno, ustedes han creado? No, parece? no, no. Es, los infocentros eh, eh, corresponden al Ministerio de Telecomunicación. Es, es el convenio que se ha realizado para que el formulario web esté a, a, a disposición de los usuarios. Ahí correcto. Sí. O, o, eh, así también dentro de los convenios eh, suscritos está el, el realizado por el, con el Consejo de la Judicatura a fin de para la interoperabilidad de los sistemas informáticos. Eh, se ha hecho también un, un, un convenio, lo cual es muy importante para el, el, ustedes los periodistas. no El convenio de, de, de con comunicación para brindar asesoría. Y patrocinio legal en el ámbito penal a profesionales de la salud, de, de, de la comunicación. Porque a veces hay eh, comunicadores que sufren agresiones o son demandados y no cuentan tal vez con el, el recurso económico para sufragar los, los, los honorarios profesionales de un abogado particular. Entonces existe un convenio claro. para brindar asesoría y patrocinio a, a, a los comunicadores, ¿no? Es bastante interesante saber esto y pues a los colegas les informamos que ya tienen una defensa técnica. Así es. Y también eh, se han suscrito convenios con gobiernos autónomos para campañas de dotación de espacios públicos, como lo, lo he mencionado, y otros temas. Y lo que le hacía conocer que en días anteriores se suscribió un convenio con el Ministerio de Trabajo, no, con el propósito de que el Ministerio de Trabajo dote de espacios públicos para que la Defensoría Pública ofrezca los servicios de asistencia legal gratuita. No. Dentro de lo que son demandas laborales específicamente así, dirigidas a esos niños. Así es. Bueno, otro, otro de los puntos también, eh, otro logro alcanzado, ¿no? Es eh, que a nivel nacional se han establecido convenios con Defensorías Públicas de Chile, con el Instituto de la Defensa Pública de Guatemala, con, con fundaciones y con universidades. Y principalmente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como es ACNUR. ¿No? Sí. Es tema muy importante. Eh, justamente. Eh, ahora eh, van a haber me imagino que ciertos concursos de renovación de personal y todo lo demás dentro de la Defensoría Pública por esta nueva aprobación de la ley eh, dentro de eso eh, doctor, es bastante importante saber y se ha venido discutiendo el tema ¿no? de que por qué la desigualdad de salarial entre por ejemplo eh, Fiscalía y Defensoría Pública cuando ejercen casi el mismo trabajo, eh, están a la misma presión y a veces la Defensoría Pública con mucha más presión que la Fiscalía ¿Por qué esta desigualdad y se ha logrado alguna alguna equiparación dentro de lo que es la igualdad salarial? Por supuesto, eso es un tema que nuestra máxima autoridad, como lo dije en un inicio desde el inicio de su gestión, no se ha empeñado en trabajar porque él es un defensor público más de carrera. ¿No? En, este, en este tema, eh, sin duda alguna, también significa un logro por cuanto se han eh, realizado gestiones intensas con el Consejo de la Judicatura y el Gobierno Nacional a fin de obtener una mejora salarial y justa y equitativa para los defensores públicos. Y, y, y solicitar este incremento no es simplemente por, por un querer, porque esto se encuentra justificado, porque... El argumento es que nosotros tenemos una alta carga laboral, ¿no? Eh, nosotros tra trabajamos, a diferencia de otras instituciones, no contamos con, con todo el personal, ¿no? Y realmente eh, es una remuneración que constitucionalmente nos corresponde. Como usted lo ha manifestado, eh, el Consejo de la Educatura es una gran institución ¿no? y que cuenta con bastante este, personal, de igual manera la Defensoría Pública. Perdón, la Fiscalía General de Estado, pero la Defensoría Pública tenemos un número totalmente minúsculo frente a estas dos instituciones, pero al fin y al cabo hacemos realizamos las mismas actividades. no Porque usted conoce que generalmente... El uno acusando y el otro defendiendo. Eh, así otro es. es, generalmente en todas las audiencias está la Defensoría Pública presente. Sí, me consta sí. como tal. Eh, dentro de eso, pues siempre ha sido así. Eh, como usted bien lo manifestó al principio, doctor, pero sí me gustaría ampliar un poco eh, sí. el tema dentro de esto, por la restricción de la pandemia mismo, han habido muchos casos de violencia, eh, especialmente de género, ¿no? Eh, contra la mujer en sí específicamente, contra la mujer también, contra ciertos violencia hombres muy... muy eh, Exactamente se podría decir dentro de este proceso Pero también ha existido la violencia intrafamiliar que sí Pero dirigido a la mujer con mucho más porcentaje Así. ¿Qué es lo que está haciendo la Defensoría Pública en relación a este tema? Específico? Bueno, en, en lo que corresponde a, a, a, en temas de violencia eh, La Defensoría Pública y está normado en la ley, en su artículo 14 Que se brindará a, a patrocinio a las víctimas A las víctimas e infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, trate de personas, tráfico ilícito de migrantes y en los casos de víctimas de infracciones contra la mujer o el núcleo familiar y violencia de género. Desde la investigación previa hasta el inicio de la acción penal y hasta su conclusión. Defensoría Pública se cuenta con, la, con defensores capacitados para atender estos casos de violencia intrafamiliar. Aproximadamente aquí en la provincia de Los Ríos, ¿cuántos casos ustedes han tenido de estos, especialmente con migrantes, ahora que eh, tenemos esta ola migratoria tanto venezolana, peruana, colombiana? Bueno, eh, a nivel nacional sí tenemos un número significativo, no ¿Sí? a nivel local eh, es muy escaso la, la, la, la concurrencia de migrantes. ¿No? Pero de igual forma eh, se atiende a todas las personas que requieran nuestro servicio y que asistan también a, a, a nuestras oficinas para brindarle el, el servicio. Perfecto, doctor, dentro de eso. Eh, justamente eh, la Defensoría Pública ahora con su nueva ley, con su nueva ampliación, eh, brinda un mejor servicio, entendemos, a la ciudadanía, eh, brinda una mayor eh, cobertura si se quiere, ¿Cuál es el objetivo para este año que viene, para el 2020? Bueno, antes de darle respuesta al a, a interrogante, eh, es oportuno mencionar que con la creación el, y el, el fortalecimiento de la Escuela Defensorial, no, uh -huh. a través de nuestra escuela se han ejecutado cerca de 58 eventos de capacitación, en la cuales existe un registro de 5.400 asistentes, a este evento y todos eh, nuestros defensores públicos como lo dije están altamente capacitados para atender los requerimientos de la ciudadanía eh, hay otro punto en lo que usted también hacía referencia se me quedó en temas de violencia de género contra la mujer uh -huh. sí, la atención a víctimas es un tema principal y considerando que también es política de estado claro. ¿no? la defensoría pública asume con suma responsabilidad la atención eh, para las personas víctimas de los diferentes tipos nuestro nuestra línea de atención. Eh, se, ha, se ha participado para proponer en marcha el registro único de, de, de, de violencia. De igual manera, eh, es oportuno mencionar que por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la Defensoría Pública eh, eh, realizó el evento... Este, el, el evento... Eh, como el Día Naranja, así mm. lo, lo, lo, lo hicimos conocer, ¿no? Denominar. Denominado Día Naranja, ¿no? Eh, mm. Por el Día de la No Violencia. Eh, durante eh, esta fecha, eh, que fue el año pasado, ¿no? Eh, se, se hizo la activación por los 16 días contra la violencia de género, Se también se brindaron charlas informativas, eh, también se ha dado formación y la especialización en materia de género. Eh, se han eh, realizado acuerdos con GAT y otras instituciones para fomentar es, esta, eh, la no violencia contra la mujer. Eh, difundir y prestar nuestro servicio y concientizar sobre este fenómeno social. Esto es la, lo, lo más importante, ¿no? Porque si no hacemos las campañas, no comunicamos, no concientizamos, viviremos en una sociedad... Que seguirá siendo eh, violentada. Obviamente, eh, nos sumamos a, a esta actividad que ustedes están realizando de la lucha contra eh, la violencia contra la mujer, en, en este caso, la violencia de género que existe ahí. Eh, doctor, pero usted nos ha dicho algo, ¿no? Que la Defensoría Pública va enfocada a la defensa de la víctima, en este caso. Entendemos que aquí eh, también la, la Fiscalía defiende a la víctima, porque Así es, es pro víctima en este caso la Fiscalía. Eh, ustedes también. ¿Y al agresor quién le defiende? A ver, como usted lo ha manifestado, la defensoría pública eh, dentro de sus lineamientos, sí. ¿sí? se da la protección a la víctima para que ellos eh, se cuenta con defensores públicos capacitados. Asimismo, para el procesado investigado, también la defensoría pública eh, dota de un defensor para que asista al procesado. Es decir, en un caso de esto sería sui generis que existan dos defensores públicos, uno para la víctima y uno otro para la víctima. La... Así es. Ya, así es. es sí, sí, sí, sí. A veces suena sí. medio como confuso, ¿no? Así es. Pero realmente, acorde a nuestras directrices, existe un de, eh, la asistencia para las víctimas. Correcto. Correcto. Existe la deficiencia. Así sí, es. Bien, pues. <ríe> Listo, sí. doctor. Pues justamente dentro de esto, decíamos entonces, eh, para ir eh, cerrando esta entrevista lastimosamente por el tiempo y por eh, todo lo que tenemos pues, que, que hablar es, es bastante extenso, primero felicitándole por la gestión que están realizando tanto el defensor público nacional y usted Así. como director provincial de acá de la provincia de Los Ríos. Sabemos que es muy duro, sabemos que es muy arduo este tipo de gestiones eh, que a veces se, se enredan dentro de lo que es la parte política, la política pública como tal, pero en este caso acá han dado resultados y eso es lo bueno y lo que valora la gente. Ahora, doctor, ¿cuál es la proyección para este nuevo año, para el 2022? Bueno, muy importante la pregunta. Si, sin duda alguna, la gestión de nuestra máxima autoridad eh, siempre está en generar esas políticas. Usted sabe que las políticas son orientadas a servir. ¿no? Y nuestra función, en nuestra institución, ese es el objetivo, servir, brindar atención a, a, a la gente que por su estado de indefensión no puede contratar un servicio particular. El compromiso para este 2022 es seguir firmes para lograr nuestro objetivo de ofrecer una defensa legal gratuita con calidad y calidez. Y, como, y más que todo existe el compromiso de los defensores públicos ¿no? en continuar en esta meta. Y como también se ha realizado el año pasado las campañas, eh, se está gestionando para... Eh, que este año nuevamente se realicen esas campañas como la ruta de los derechos, ¿no? Cuyo objetivo es llegar a la ciudadanía para que conozca de sus derechos. Es bastante importante, esto seguirá dando pues, con la valoración de los resultados que vayan habiendo y estaremos siempre prestos, y doctor, lo hacemos público, de que los medios de comunicación siempre estaremos prestos para eh, brindarles la ayuda necesaria que ustedes tengan. No, en, en este procesos. tema también, eh, bueno, eh, se nos escapaba, un logro muy sí. importante ha sido eh, el espacio que se ha dado eh, eh, por medio de los medios públicos, vale la redundancia, en la cual se ha promocionado a la institución, los servicios que brinda la institución, gracias a los medios eh, de comunicación, hemos podido llegar a más personas, porque usted sabe, en un país donde hay la comunicación, todo... Eh, eh, eh, podemos estar informados, sí. ¿no? eh, y eso es muy importante, y seguiremos, seguiremos trabajando en beneficio de las personas que lo necesitan. Correcto, además que el derecho, eh, la comunicación es un derecho de los ecuatorianos sí. y tenemos... Así es. que hacer cumplir ese derecho porque los derechos son intrínsecos así sí. lo entendemos y, no, eh, y como lo manifestamos eh, el convenio es eh, muy importante para los, los, los comunicadores no que cuentan con la defensoría pública para que en, en cualquier evento reciban una eh, asesoría o patrocinio de ser el caso ¿No? es bastante importante bastante interesante eh, que la gente conozca est estos derechos es más doctor, hacemos una invitación de carácter público para que sea esto más frecuente, para que la gente tenga ese acceso al conocimiento de, la, de las virtudes y los, eh, los beneficios que está brindando la Defensoría Pública, eh, pues justamente a la gente con mayor necesidad de este país. Eh, felicitándole primero, doctor, pues justamente por la gestión que ustedes están realizando acá en la provincia y en el país. Eh, vemos que ustedes tienen un director técnico, ahora sí, a nivel nacional, que es lo importante, es lo que siempre hemos dicho y hemos mantenido de que no tiene que haber personal político, sino técnico, en ese sentido, para que pueda ejercer con mayor sapiencia y experiencia pues, sus funciones. Por supuesto, créanme lo que es satisfactorio saber que la Defensoría Pública está dirigida por una persona que conoce, que sabe. Él es un, el doctor Ángel Torres Machuca es un defensor público de carrera, y quién más que él para conocer... ...a la institución y las necesidades que tiene la misma... Y, ...y más que todo, atender los requerimientos de sus compañeros... ...defensores públicos... Eh, ...sin duda alguna, pertenecer a esta institución es muy emocionante... ¿no? ...porque... Eh, ...se escucha a los compañeros... no ...se atiende a, a, a todos los sectores... Y, ...y existe una armonía institucional excelente... ¿no? Eh, ...la Defensoría Pública es una gran institución... ...que presta un gran servicio y cuenta con grandes personas... Muy bien, pues estamos con el doctor Jorge Navia Mendoza, quien es director provincial de la Defensoría Pública de los Ríos. Con todo esto que nos ha explicado el día de hoy, en esta entrevista, doctor, le dejamos con sus palabras finales a la ciudadanía. Bueno, quisiera agradecerle nuevamente, eh, estimado Carlos, no, por la apertura que, que se me da, y más que todo a la institución, para informar a la ciudadanía sobre las acciones que desempeña la Defensoría Pública. Y como lo manifesté, mantenemos el compromiso firme que para este 2022 seguir logrando nuestro gran objetivo, ofrecer una defensa legal, gratuita, con calidad y calidez. Bien, muchas gracias, doctor. Pues como siempre, ha sido un placer poder conversar con usted, poder informar a la ciudadanía a través de este medio digital, Punto de Inflexiones C, eh, los derechos que tiene, lo que puede reclamar, y a dónde tiene que acudir, que es lo principal. Así es. En este sentido queremos agradecer la presencia el día de hoy a todos ustedes en nuestro medio de comunicación y agradecerle nuevamente al doctor Jorge Navia Mendoza. Muchísimas gracias. Antes. Muy buen día. ¿Me confirmas, dos ¿Listo? Ahí fue. ¿Listo? <risa>